Oh, Monstruo de ojos verdes <risa> ¿Es es traje, ¡Sigan observando! Campamento de porristas Ese autobús se lleva a Cici Rooney durante una semana Dejando libre su puesto de chica más popular de séptimo grado Ay, Querer popularidad por salud de la popularidad es engañoso y vano uh -huh. ¿Ah? Este año tengo un plan garantizado para funcionar sin duda están familiarizados con las tres puntas de la pirámide de la popularidad. Académicas, deportes, artes. Con los deportes puedo, pero voy a necesitar tu ayuda, Nikki, para aumentar mi presencia académica. Eso va en contra de mis creencias. ¡Sabía que contaría contigo! Milo, necesito que seas mi tutor en artes. El instinto creativo ocurre naturalmente. ¿Mm? Está en los cromosomas y no se puede enseñar. Te daré mis tarjetas holográficas de moco flamenco. ¿Está bien a las 10? <ríe> de acción de Hester Prime Oigan, falta mi hombre divertido oh, ¡Mister Rones! ¡No! Fue horrible! <risa> no, olvídenlo. Aquí están <risa> <risa> ¡Atención! ¿Quién será mi ayudante especial hoy? <risa> ¿Qué me dices, Pepperan? Siempre has tenido ese... ¡Je ne sais <risa> <risa> quoi! Disculpe, solo quería decirle de nuevo a todos que la reciente situación de robos está... bajo control. Y ahora una nota ligeramente más encantadora. Quiero presentar a una nueva estudiante. Ella es Amber O'Malley. Ah. Oh, ¡Hola, Ángel! Dinos todo acerca de ti que decir, en realidad papá cree que los internados en Suiza están pasados de moda. Como mi contrato de modelaje terminó, empacamos todas nuestras cosas y nos vinimos para acá. Para más información, visiten mi página web en www.sorprendente.com.cielos. ¡Genial! ¡Qué encantadora! Como bienvenida especial a nuestra ciudad. ¿Por qué no te designo mi ayudante? ¡Person, siéntate! ¡Pero yo soy la que tiene ese Genese cuá. Ah, ¡Oh, ya no. Son dos electrones de hidrógeno. Oh? <tose> Me alegra que la señorita Ford, su maestra de artes, resultara herida en ese incidente de ¡Ah! macramé porque ahora puedo disfrutar este trabajo de un genio. Pueden retirarse. Elección de bateadores hoy. ¡Niña, qué modo de golpear la pelota, Pearson! ¡Aún queda un lugar en el equipo y todo parece indicar que es tuyo! Yohu, ¡Entrenadora Dugan. ¿Mm? estoy sino y toy 3! ¡Oh, perdón! Mi clase de conversación en Vietnamita se alargó. ¿Puedo intentarlo? ¿Mm -hmm. ¡A batear! <risa> ¿Oh? Ajá. ¡Oh, la lanzaste el infinito! <risa> oh, soy mucho mejor zurda. ¿Puedo...? a mis plegarias! Amber, ¡Amber! ¡Amber! ¡Amber! ¡Amber! Soy mucho mejor zurda. ¡Cielos! ¡Qué ciegos pueden estar todos! ¿Qué es lo que sabemos de esa tal Amber? ¿De qué hablas? Hay algo exageradamente perfecto en la señorita perfecta. No confío en ella. Lo dices porque estás celosa. ¿Celosa? ¿Yo? ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Cuídate del monstruo de los ojos verdes, puedo convertir a la gente normal en bestia, y ser bestia no es nada divertido. ¡Ay! ¡Tienes toda la razón! ¿Por qué no me di cuenta antes? ¡Haré una fiesta! ¡Eso me lanzará a la estratosfera de la popularidad! Oye... Buena rutina. Queremos decir de nuevo que la situación del robo en casilleros está bajo control. Tenemos, ¡Oiga, no! Oiga, tenemos, ¡Oiga, ¡No puede! Tenemos un problema de robo en los casilleros. No podemos solucionarlo. No sabemos quién es el ladrón. ¿Qué es un fiestan? ¡Una fiesta! ¡Mi fiesta! Es lo indicado para elevarme a la cima de la popularidad. Pepperán, hay algo que debes saber. Oh, he estado buscándote por todas partes. Quería invitarte a mi fiesta el sábado en la noche. ¿Vendrás? Ay, lo siento mucho, pero yo también tengo una fiesta esa noche. Ah, oh, es muy extraño. Bueno, espero que no estemos invitando a demasiados de los mismos. Lo siento, pero Ander nos dijo primero. ¿Oh? Incluso ya confirmamos. Peperán, ¿por qué no unimos nuestras fiestas? De ese modo la gente no se sentirá presionada para elegir... Gracias, entre... Amber, pero no me interesa. Bien, si tu fiesta está triste, preséntate. Los reyes del Chachachá irán. Irán a su casa. Ni siquiera la conocen, es una extraña. Se supone que no deben hablar con extraños. Bueno, ella podría ser alguna loca o una criminal. ¡Amber, abre! ¿Tú crees que solo es una coincidencia? Aunque algunos sentimientos de celo son perfectamente naturales e indican un estado saludable del ego, creo que vas demasiado lejos. ¿Lo ves, querida? Nunca me escuchas. Te dije que estaba celo... No lo estoy. Blitzkrieg, creo que tomé la hoja equivocada. Um, ¿Sabes dónde vive Amber? No importa. ¡Acéptalo! ¡Tu fiesta apesta! ¿Por qué no vas a la de Amber? ¿De acuerdo bien? Quédate aquí sola, ahogándote en tus celos, mientras tus amigos están divirtiéndose en el suceso del año, sin ti. Uh, director, uh, señor Hickey, tengo información para usted acerca del ladrón de casilleros. Se llama O'Malley. Amber O'Malley. <risa> ¡Ay, Peperán, viniste! ¡Nadie se mueva! ¡Vienen a buscarte! ¡Ay, oh, no, amigo mío! ¿Dónde está Amber O'Malley? ¡Ay, ah, Herbert! ¿Jalapeños rellenos? Están picosos. ¡Apuesto que sí! Tu pequeño plan casi funcionó, Amber, pero cometiste un error. Me contrariaste y me dejaste vivo. ¿Ah, ¿Señor? Sé que eres la ladrona de casilleros. Director Hiki, ¿tiene alguna evidencia? Solo diré que tengo información de una fuente confiable. Ahora, para asegurar que ninguno de tus derechos sea violado, he traído al oficial Dijeti conmigo. ¡Deténla, Jojo! Tienes derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que digas podrá y será... ¿Esos son tacos? ¿Quién diría una mentira tan espantosa acerca de mí? ¿Quién...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Esperen, fui yo, director Hiki, fui yo quien lo llamó, inventé toda la información. Pero ¿por qué, Peperan? ¿Por qué? Lo siento, Amber. Estaba celosa de ti. Eres tan popular y bueno. Querías sabotear tu fiesta. Podrías perdonarme. Ay, desde luego, Peperan. Toda mi vida la gente ha sido eclipsada por mí. Es mi maldición. Soy yo. ¿No eres tú? Ay, en verdad eres perfecta y no merezco tu perdón. Ya me voy. ¡Cecera no! ¡Ay, me Entonces si eres la ladrona de casilleros, falsa preadolescente. Pero, Amber, lo tienes todo. ¿Por qué lo hiciste? Culpo a la sociedad. Las personas como ustedes crean seres como yo, agobiados con la responsabilidad imposible de llevar una vida perfecta. ¿De acuerdo? Soy cleptómana. ¿Y ahora qué? Oye, Pearson. Oh. ¿Aún hay fiesta en tu casa? Um, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieres bailar, cha-cha-cha? ¡Guillermo! ¡Eres realmente un encanto de hombre! Cielos, Pepper. No sabíamos que fueras tan inestable. Sin mencionar lo sorprendente que fue que el objeto de tus celos irracionales resultara ser el ladrón de casilleros. Sí, bueno, juro no volver a sentir celos de ese modo. ...diciendo que los celos es una de las emociones humanas más difíciles... Bueno. ...de controlar. No para mí.